El día de ayer, miembros de la Policía Preventiva acompañada del BICRIN realizaron amplios operativos en diferentes sectores, centro de la ciudad, salida aquí en San Francisco de Macorís, dando como resultado la cantidad de ocho personas detenidas para fines de investigación, así como también la cantidad de siete motocicletas retenidas por no tener sus documentos al día. Luego se trasladaron al municipio de Las Guaranas, donde supuestamente opera un punto de venta de drogas propiedad de un tal Gómez procediendo a desmantelarlo y a quemarlo, quedando todo en ceniza. Al concluir, se trasladaron a la carretera Las Guaraná Nato donde fue desmantelada y destruida un punto de drogas propiedad de Eric El Gordo, ocupando en dicho punto varias motocicletas. En cuanto a las motocicletas, se encuentran esta para los fines correspondientes.